Marley reveló un desconcertante misterio de Mirko. Desde el mismo día de su nacimiento que Mirko lleve se encarga a todos con su memoria. Sí, es una forma de ver las redes sociales si gana millones de seguidores. El amor del pulgar aumenta el significado de este mensaje Marley como parte del programa Por el Mundo. Marley y Mirko, amor y viajes. Ahora, con solo un año de historia, Mirko tiene una copia de una historia para 3 millones de personas que se colocaron en Instagram. Los seguidores de Los Ángeles se han detenido en un coco detalle del bebé, cada publicación recibe múltiples comentarios donde todos son elogios. Mirko Encantador, el más hermoso del mundo, Mirkito más lindo, son apenas dos comentarios apenas una muestra de las millas que le dedican. Fíjate en el ganador del Martín Fierro Digital de Oro. Una de estas dudas, planteada por cientos de fan, por ejemplo. Porque Mirko siempre lleva un pañuelo? ¿Tiene algún significado? ¿Es pura coquetería? Manténgase de acuerdo con. El conductor de minuto para ganar responde problema problema alguno un centavo de inquietud puntual de una mujer el gran interrogante que desconcertaba a sus admiradores. ¿Y entonces? No son pañuelos, son baberos de toalla que absorben la baba si no, esa baba caería sobre su remera y tiene el pecho mojado, explica Marley. Asunto resulto. Si así lo desea, una empresa sí está asociada al papá de Mirko para lanzar su propia línea de baberos. Aquí no hay duda alguna, un éxito de ventas. Marley reveló un desconcertante misterio de Mirko. El bebé más famoso del país siempre lleva un atuendo en particular. Y tras muchos comentarios, el conductor cerró el misterio respondiéndole a un afán por las redes sociales. Desde el mismo día de su nacimiento que Mirko Gueve logró encariñar a todos con su ternura. Y a través de las redes sociales se ganó millones de seguidores. El amor del público aumentó cuando el pequeño comenzó a viajar con su papá, Marley, como parte del programa Por el Mundo. Ahora, con solo un añito de edad, Mirko mantiene al tanto de su día a día a las casi 3 millones de personas que siguen sus posteos en Instagram. Los followers siempre están atentos a cada detalle del bebé, cada publicación recibe múltiples comentarios donde todos son elogios. Mirko Encantador, el más hermoso del mundo, Mirquito más lindo, son apenas dos comentarios apenas una muestra de los miles que le dedican. Y como aquellos seguidores quieren saber cada detalle del pequeño, surgen las curiosidades y los interrogantes en torno al ganador del Martín Fierro Digital de Oro. Una de estas dudas, planteada por cientos de fans, es… Porque Mirko siempre lleva puesto un pañuelo. ¿Tiene algún significado? ¿Es pura coquetería? ¿Tiene que ver con su salud? El conductor de Minuto para Ganar respondió sin problema alguno y a raíz de la inquietud puntual de una mujer el gran interrogante que desconcertaba a sus admiradores. ¿Y entonces? No son pañuelos, son baberos de toalla que absorben la baba. Si no, esa baba caería sobre su remera y tendría el pecho mojado, explicó Marley. Y asunto resultó. Y tal vez pronto alguna empresa se asocie al papá de Mirko para lanzar su propia línea de baberos. Aquí no hay duda alguna, serían un éxito de ventas.